convocaron a un famoso actor para reemplazar a Moria Kazan al frente de su programa Incorrectas. Moria Kazan es una estrella de primer nivel y sabe cómo hacer para encontrar el tono exacto de cada proyecto que acepta encabezar. Esta característica, precisamente, es la que le permitió renovar completamente su carrera a lo largo de cinco exitosas décadas, donde hizo prácticamente de todo, comenzando por el teatro de revistas, siguiendo por el cine y terminando como la reina de la televisión junto a Mirta Legrandi y Susana Jiménez. De hecho, luego de un largo y fructífero vínculo con Marcelo Tinelli, donde se convirtió en una de las jurados más temidas del bailando por un sueño por su lengua karateka, la diva aceptó ponerse al frente no de uno sino de dos shows por América Televisión, en primer lugar, reemplazando a Jorge Real, de licencia, en intrusos en el mundo del espectáculo, en segundo lugar, haciéndose cargo de su propio ciclo, el popular incorrectas. Por supuesto, este año fue de mucho trabajo para Moria, quien debió lidiar con dos dinámicas completamente diferentes porque uno es su programa y el otro es un programa ajeno, lo cual implica una perspectiva, obviamente, diferente, donde no pudo escoger las personas que la acompañaban, las productoras, los invitados ni un largo etcétera, algo que, se supone. Si sí puede hacer en involucradas donde se nota su toque personal y magistral. La gran pregunta es, ahora que llega el verano y la diva se tomaría vacaciones, ¿quién puede ocupar su lugar y estar a la altura de su carisma frente a la pantalla? Una tarea nada sencilla que solo una estrella de primerísimo nivel se animaría a intentar. Porque las comparaciones inevitables, y más en un país como Argentina, pueden resultar muy fuertes para cualquier ego que no esté lo suficientemente fuerte. De este tema habló, precisamente, Ángel de Brito hoy en su programa. Ángel de Brito More en la cena nos dijo que estaba todo bien en el programa, que había hablado con Marcelo y estaba todo bien. Y lo que dijo es que no iba a hacer teatro y que se iba a quedar haciendo su programa y ahora se va. Todavía no tiene reemplazo. La Chippy, lo llamaron a Daddy para reemplazar a Moria. Daddy tiene como bastante trabajo y viajes de trabajo. Ángel De Brito no agarró intrusos por la guita. La chippy, es temporario, no era un proyecto de él, para eso prefiero hacerlo gratis.